Tres horas con 18 minutos, estamos de retorno, vamos con las informaciones hasta Santa Cruz. Hablamos acerca de las lluvias que se han registrado en algunos municipios. Esto ha generado que el municipio de Lagunillas tenga obtenga una afectación de más de mil hectáreas en su producción. De forma directa son 600 familias las afectadas, un número que se podría incrementar a 2.000 en caso de persistir las lluvias, por lo que el gobierno municipal de Lagunillas emitió una ley de declaratoria de emergencia. casas destruidas eh, al 100% y, y la suma en todo el municipio ya van alcanzando cerca de 100. Entonces, como verá, es agobiante, hay sistemas de aguas destruidos, eh, dos centros urbanos están sin agua ahorita, sin agua de este líquido de elemento como ser Ipati y el municipio de La Unilla, el pueblo de la Unilla que es el, el, el pueblo central. La ley de declaratoria de desastre por inundación y todo lo, lo sucedido en el municipio de La Unilla, en el cual esta ley de desastre se está presentando. Productores de la zona cuentan que ya han perdido más de mil hectáreas de producción. Sufriendo grave, ¿no? Ahora toda nuestra casa nos tumba, no hay donde dormir, no, no hay donde entrar, todos nos ofregan, de mí mi peor, mis animalitos, ¿no? mis patitos, mis gallinas, ahí están montones, eh, hediondo, cubriendo, y no es yo, nomás son altísimos, ¿no? las este, ancianas son y solitas, a veces estamos, y a mí solitas más pillado. Asimismo, hacen el pedido a las autoridades para que les brinden atención, caso contrario, amenazan con bloquear la carretera. A partir del jueves, este, hasta que ellos bajen, vamos a, vamos a tomar medidas de hecho para que puedan, porque no podemos estar viviendo en esta situación. Hace cuatro años, vuelvo a repetir, desde que se inició el proyecto carretero estamos sufriendo. Lamentable lo ocurrido con los municipios afectados por las lluvias en Santa Cruz, es haciendo los reportes para evaluar también la situación y la atención oportuna en cada una de esas regiones. Cambiemos de tema, hablemos de proyectos.